Muy buenas, Warrior. Hoy rutina cortita de acondicionamiento físico con pesa rusa y sprint. ¿Ok? Tenemos ejercicio de pesa rusa, uh, peso muerto, un trote ligero, luego 20 metros sprint muy fuerte, uh, sentadillas con salto y kettlebell swing. Déjame en los comentarios, si te gusta, cuéntame qué te parece y cómo te sale. ¿Ok? Nos vemos pronto. Un saludo.